hola amigos bienvenidos a zona gravedad continuamos viendo los elementos elásticos que podemos utilizar en nuestra suspensión y hoy vamos a hablar de los elastómeros de las gomas entre nosotros es un sistema de suspensión también se ha utilizado en los en los automóviles quizás con, con menos éxito que otros pero tiene varias ventajas sobre todo para vehículos de, de reducido peso como el nuestro por compresión se ha utilizado se ha utilizado incluso en algún vehículo de competición eh, o algún vehículo clásico como los mini llevan suspensiones de goma, tú pones un bloque de goma y lo utilizas como muelle. Eh, tiene un inconveniente un poco de partida, que es que generalmente la, la goma tiene poco recorrido para la longitud útil que tiene. Tú tienes una goma de 10 centímetros, pues no se va a comprimir 5 centímetros, se va a comprimir 1, 2 es decir, para obtener largos recorridos necesitas gomas muy grandes. Entonces, para una goma pequeña y compacta que te quepa, el recorrido va a ser pequeño. ¿Qué implica esto? Que tenemos que utilizar un ratio de instalación elevado, un ratio 5 a 1, para que nos multiplique esos 2 centímetros para obtener 10, por ejemplo. Inconveniente lo que vimos antes, que genera más tensiones en el sistema. Las gomas cuando se deforman, en realidad no se comprimen, la goma no se aprieta sobre sí misma. La goma lo que hace es deformarse, es... Si tú tienes una goma cilíndrica, al aplastarla, en realidad no la comprimes, lo que haces es abombarla, le engorda la cintura. La misma goma que hay, los centímetros cúbicos o los milímetros cúbicos son los mismos, lo que hace es engordar la cintura y deformarse. Por eso hay que prever un espacio para que la goma se expanda. Hay otro tipo de gomas que son los mmm, poliuretanos celulares, que son los, los conocidos elastómeros de las suspensiones de, de bici de montaña de nuevo. Eh, son unos elastómeros un poquito especiales que en su construcción eh, están llenos de burbujas de aire, como si fuera una esponja, de manera que al comprimirse, comprimen estas eh, burbujas de aire y realmente cambian poco su diámetro exterior. Se supone que además tienen una cierta capacidad de amortiguación que se utilizó muchos años en la bicicleta de montaña, pero es muy pequeñita, desde luego para, para el ciclismo era, era demasiado poca, pero tiene, tienen un buen comportamiento. Y el uso más habitual de este tipo de elementos es, sin duda, los, los topes de suspensión, de los que hablamos en el capítulo de la progresividad, que se insertan dentro de los amortiguadores para aumentar esa dureza final en el final del, del recorrido. El hacer trabajar a la goma en cizallamiento o en, digamos, retorciéndola, la verdad es que es muy poco habitual. No hay, no hay demasiados ejemplos. Hay una especie de barra de torsión, pero con un elemento de goma. Y la tercera manera de la que puedes hacer trabajar a un, a un elastómero, a una goma, es a tracción. De nuevo hay ejemplos, y hay ejemplos de hecho hasta incluso en competición, en monoplazas de los de subidas en montaña, el más conocido es el, el Terrapin MK7 de Alan Staniford, escritor de varios libros interesantes de, sobre suspensiones, utilizaba eh, bandas de goma eh, por tracción. Concretamente utilizaba las bandas de, para tapizar las sillas que realiza Pirelli. Pirelli tiene unas que es una goma con, una, con un entramado de, de tela por el interior. Algo parecido a la carcasa de un neumático, pero en, en fino, en banda. Presenta varias ventajas. El costo es reducido. Puedes además bueno, conectar más o menos número de bandas y vas cambiando la dureza. También tiene la ventaja de que puedes mmm, prácticamente ponerlas donde quieras, porque tú puedes utilizar un sistema de poleas. De cables y realmente mandar la fuerza y poner las gomas en el sitio donde mejor te encajen en el, en el vehículo. Eh, Tiene alguna característica interesante, por ejemplo, la goma eh, siempre presenta un grado de histéresis, ¿os acordáis de los neumáticos? Mayor que los metales. Es decir, que cuando tú estiras una goma, cuando ella vuelve a comprimirse, no se comprime tan rápido como se extendió. Parte de la energía se pierde en forma de calor. Podrías utilizarlo como por una especie de sistema de amortiguación muy básico. Insisto, en el caso de nuestros vehículos de, de deportes sinercia de podría ser interesante y podría ser un campo a explorar. También es cierto que esta histéresis y este grado de deformación es variable, es muy variable a lo largo de este estiramiento de la goma. Entonces, claro, tú trabajarás en una parte de esa curva de progresividad, si utilizas las muchas bandas muy poco estiradas vas a tener un carácter de progresividad distinto que si utilizas menos bandas, más estiradas. Por eso hay que jugar un poco con todos los factores. Y además influye que la temperatura también influye en la dureza de la goma, con lo cual pues la verdad es que hay bastante donde experimentar. Nos vemos en el próximo capítulo.